El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial. Vemos demasiados líderes cerca del tesoro y del polvorín. Constatamos estos días, una vez más, que muchos dictadores como Trump, Putin, Erdogan, y en África, Mugabe, eh, Kagame, Museveni, etc., Disponen de un gran poder militar y de recursos y están cerca del polvorín y por tanto crean inseguridad Al mismo tiempo vemos que los líderes eh, íntegros como Kofi Annan, eh, Mandela, Nyerere son raros en nuestra sociedad cuando deberían ser los normales nos damos cuenta que todo cambio social de envergadura vendrá no tanto de los líderes de los gobiernos sino del pueblo que sufre la opresión y la inseguridad Por tanto, eh, tenemos razón para la esperanza porque hoy día constatamos que hay movimientos sociales por todo el mundo que trabajan con los medios de comunicación y las redes sociales para fomentar un desarrollo sostenible para todos esto lo estamos viendo eh, que lo han tomado en serio 194 naciones, puesto que firmaron el Acuerdo sobre Desarrollo Sostenible y de hecho, del 16 al 19 de mayo de este año, se van a reunir la Comisión Económica de las Naciones Unidas con la Unión Africana en Addis Abeba para analizar y promover con más fuerza el, un desarrollo inclusivo y sostenible para todos podemos hoy elegir el futuro que queremos. Tenemos una gran responsabilidad. El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.